Menos resuelto en el día de ayer eh, con el tema de la calefacción. Eh, hoy al llegar al, al establecimiento a las 7 de la mañana, eh, donde el personal de portería ya, ya ingresa a esa hora, eh, bueno se da cuenta de que no, no había luz en todo la, el establecimiento. Eh, al verificar digamos, el, el pilar de luz, la térmica empezó a dar unos chispazos en los cables. Eh, se llama energía, eh, en urgencias energía viene y verifican de que la térmica se había quemado, por lo tanto la única solución era era cambiar la térmica, comprar una, una nueva térmica y cambiar. Eh, llamamos a servicios generales y no había stock de, de, de material. Así que tuvimos que recurrir como como hacemos generalmente a la, la cooperadora nuestra de la escuela para poder eh, comprar la térmica. Eh, y bueno, estamos con un ya pudimos comprar la térmica, tenemos todo listo y a la espera de que, de que ahora venga la gente de servicios para, para reparar este inconveniente y volver a, a tener luz en la escuela y por ende calefacción. Porque esa es, el, esa es la situación y bueno, tuvimos que suspender las clases en el turno mañana. ¿Esto tiene que ver con el pilar que ustedes ya habían denunciado, que se había roto? Sí, sí, lamentablemente es un tema recurrente porque el pilar con el, con el clima que tenemos, eh, con agua, nieve, eh, los cables están a la intemperie. Y bueno, ya hemos ya desde hace un año prácticamente que, que venimos haciendo los reclamos por notas y bueno, hasta el momento no, no hemos obtenido respuestas salvo así parches eh, que, que se van solucionando momentáneamente, pero que luego ne, a, transcurren un par de días o semanas y volvemos a, a, a, a la misma situación. Eh, y bueno, sabiendo que la única, para, yo creo, para resolver esta situación del tema de luz es, es tener el pilar nuevo y cerrado como corresponde para no, no tener cortos y, y no tener este tipo de situaciones. Sí. ¿Existe un compromiso ya de reparar el pilar por parte de, de lo que es servicios públicos? Sí, sí, el compromiso estuvo desde de, de siempre. Es decir, la, la respuesta es, bueno, sí, lo vamos a solucionar. El problema es cuándo. Entonces eh, los días pasan y no, no, no podemos resolver este tema. Ya lo hemos hecho telefónicamente, por notas. Eh, no, yo sé que, que por ahí no hay stock, no hay insumos. Nosotros estamos dispuestos con la cooperadora a, a, a poner los repuestos, así como ahora compramos la térmica. Eh, la cooperadora siempre está dispuesta, porque de, de esta manera los chicos podrían venir a clase. O sea, lo que más nos preocupa es eso, la pérdida de, los, de, de, de clases por estas situaciones de delicia.